Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final los Project. Un besito para ti que estás viendo este vídeo, dale like, comenta, comparte, porque nos estamos haciendo un poquito famosos. Ya estoy un poco abrumadito, pero no pasa nada. Lo importante no es que nos hagamos famosos, sino que me puedo hacer el tratamiento... Y pueda mejorar mis cosas a mi mujer, o sea, no o sé, sea, a mi mujer no la tengo que mejorar, sino que me tengo que mejorar yo para mejorar la calidad de vida de mi familia. Que no lo que no se malinterpreten mis palabras. Dicho lo cual, a ver, chicos, eh, a nivel de, de visitas es una locura. O sea, estamos hablando de que casi llegando a los 8 millones de visitas en YouTube, estoy top 90 del Deciduelle, el TikTok está reventado, el Instagram está reventado, eh, nos han dado el verificado en Twitter, no sé, estoy un poco pletórico. La verdad es que no esperaba este procedimiento, sí que es verdad que han sido unos días de mucho trabajo estamos preparando una cosa que os va a petar la cabeza vale pero como os digo solo si apoyáis los vídeos podremos seguir haciendo todo lo que estamos haciendo hoy quería hablaros de la lucidez la lucidez eh, es una cosa con la cual vivimos nosotros ahora mismo la estáis viendo vosotros estáis viendo algo que no es real es, no, no corresponde realmente a mi estado emocional. A mi estado emocional realmente ahora es, pues bueno, es eh, el domingo por la tarde, estoy normal y ya está. Pero claramente puedo eh, estar un poco mejor o incluso hacerte reír o incluso decirte tal o incluso decirte que estoy mal. Entonces, digamos que... Esto es una carga que tenemos la gente que tiene depresión. ¿Por qué? Porque tú piensas que estás con... Es una carga y no todo el mundo puede hacerlo. Porque a veces estás con tu padre, estás con tu madre, estás con tu hermano, estás con quien sea. Y claro, esa persona está feliz. Y a lo mejor tú estás que dices, es que me quiero tirar por un sexto, ¿no? Entonces es en plan, eh, bueno, ¿y qué tal? Y tú, oh, pues muy bien, la verdad es que me van muy bien las cosas, estoy muy contento y tal. Realmente a lo mejor te has pasado toda la mañana, toda la mañana llorando. Yo siempre he dicho que cuando tienes una depresión, o ansiedad o cualquier trastorno de cualquier tipo, le tienes que meter muchas ganas, muchas ganas. Luego habrá mucha suerte y también la medicación afecta mucho. Pero no es lo mismo practicar el bien y practicar el optimismo, practicar la bondad, que esperar a que vengan las cosas. Eso no te va a ocurrir. Por tanto, yo te digo que pongas bastante de tu parte. Por eso la gente siempre me ha dicho, ¿no? Pero si estás mal, pues, pues no, no pasa nada. Digo, ya, ah, pero... Son dos cosas distintas. O sea, yo te puedo decir, eh, muchas gracias por estar ahí. ¿Me cuesta un esfuerzo? Sí. Eh, ¿Es mejor? Sí. Porque yo también me esfuerzo a estar mejor y, al mismo tiempo, eh, uh, tú también estás más cómodo en este vídeo. ¿Me entiendes? Que esto pasa con la mayoría de youtubers que los veis y dicen, ¿qué pasa, chavales? Hoy vamos a grabar un vídeo de Fortnite. No es real eso. Lo que pasa es que yo soy tan natural que os transmito las cosas. O sea, podría salir aquí enseñando mi parte de atrás redonda, que la tengo muy bien. De hecho, mira, os la voy a enseñar, porque no tengo ningún problema. Mira, mira, mira, eh, locos, eh. Bueno, la cuestión, ¿qué es eso? Entonces, eh, se ha puesto, como hoy en día, tampoco quiero entrar en un debate que a lo mejor sea complicado, como que si estás mal, estás mal y no pasa nada, ¿no? Y tienes que estar mal, tienes que estar llorando y todo eso. Yo os voy a decir una cosa, quien sigue el bien, encuentra el bien. Quien sigue el mal, encuentra el mal. Sin más, esa es mi recomendación. A partir de aquí, cada uno haga lo que quiera, yo no soy aquí... Eh, político ni nada para tal. Pero sí que os recomiendo y lo digo por la experiencia de personas que he visto personas que le meten ganas a la vida es más fácil que las cosas le vayan bien. Personas que no le meten ganas a la vida es más fácil o más difícil que las cosas le vayan bien. Por eso siempre que te encuentras a una vieja por la calle le dices, buenos días señora, espero que tenga un buen día, que le vaya bien la compra en el mercado. O si te encuentras a tu hermano y dices te quiero. Cuesta, cuesta, claro que cuesta. ¿Qué os pensáis? Que yo me pongo ahí en el TikTok y ese plan <risa> me gusta mucho. O oh, el otro. Mandarina, mandarina. No, son todo esfuerzos personales, porque es eso. O estar en otros pensamientos, pues que estoy mal, pues que, porque, ¿por qué voy tan mal de dinero, porque no puedo trabajar bien y tal. Y muchos pensarán, bueno, pues si puedes hacer esto, podrás hacer otras cosas. No, no, tiene nada que ver, nada que ver. Yo no puedo fregar unos platos ahora mismo. Y dirás, hostia, pero ¿por qué? No sé. Es una cosa que a nivel psicológico se me escapa. Pero lo único que tengo activo ahora mismo de mi depresión es mi cabeza. Y eso es lo único que me permite hacer. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, la lucidez parte importante. Esto entiendo que habrá un debate bastante importante. Pero bueno, sin más chicos, a... antes de irme, voy a un momento a buscar una cosa. 1080 Avalanche, eh, Nintendo Incube. Este es un juego que yo conseguí con los puntos. Cuando Nintendo regalaba cosas. Ahora ya no regala ni los buenos días. Es más, lo tienes que comprar tú todo. Es un juego bastante curioso, de, de snowboarding. Y nada, estamos acabando de preparar unas cositas muy guays. Y este ya venía con una tarjeta, porque me acuerdo aparte que además... A... Ah, y era de los pocos que podías utilizar el Ethernet. Bueno, como os digo, igual que a veces... Este es el gran ejemplo de lo que estaba hablando, de la lucidez. Puede que no sea un gran juego, pero tú lo ves y dices, puede que mole. Entonces, si le pones ganas, seguramente el juego saldrá mucho mejor, aunque el juego sea justillo. Por eso os digo que poner regalas a la vida, poner esfuerzo, no dejéis que nadie os diga el qué, o el cual, o cómo, o el por qué, y ser felices, ser felices porque la vida se vive una vez, y como diría aquel, solo se vive una vez, así que hay que vivirla bien, y nada más chicos, que os quiero mucho, me voy con mi perra guardiana Jung, que me está esperando y me quiere hacer una lamida de pies, y nada más chicos, que os quiero. Mucho. Gracias. Gracias. Gracias. Repito, gracias. Gracias porque sois la mejor comunidad que podría tener. Y vamos a hacer cosas muy guays aquí de salud mental. Y lo haremos juntos. Estoy totalmente convencido y ahora más que nunca. Así que no estás solo. Yo te apoyo. Mañana será el mejor día de tu vida. Y el mío también. Un abrazo.